Muy buenos días. Gracias a Dios por las primeras horas de hoy, martes 15 de enero del 2019. Aquí estamos en De Mañana. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y compartir el contenido de hoy con noticias, análisis, comentarios, entrevistas interesantes. Hoy vamos a tener a Julio César Lizardo en la entrevista al Café Caliente y también vamos a tener al doctor Keita, eh, Keita Kijima. Un doctor japonés especialista en los microorganismos eficaces que nos estará explicando cosas muy interesantes. No se pierda estas entrevistas de hoy y todo el contenido que le tenemos en de mañana de todo el acontecer local, nacional e internacional en este mundo globalizado. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste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 compartiendo con ustedes todas las incidencias de hoy. De inmediato, compartir el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy estará mayormente soleado, ha disminuido mucho la cantidad de humedad en el aire y los vientos del este-nordeste que están arrastrando algunos campos, pues traerán algunos chubascos débiles en la zona del nordeste cordillera central y parte de la montaña. También las temperaturas estarán agradables durante la noche, la madrugada y primeras horas de la mañana. Ya aumentándose la mañana se tornará un poco o ligeramente calurosa. No obstante, en la mayoría de las zonas de montañas de nuestro país las temperaturas van a estar sumamente altas agradable Tenemos unas condiciones estables del tiempo y el día propicio para cualquier actividad. De inmediato compartir con ustedes también, los que nos tiene preparado producción. Producción para hoy nos tiene preparado el asunto del hospital de San Francisco de Macorís, San Vicente de Paul. este hospital que en el mes de diciembre, el director, el doctor Ureña, hiciera de público conocimiento a través de la prensa que el hospital estaba dotado de seguridad de policía, eh, de policía nacional y también del ejército nacional que habían enviado de la dotación del ejército efectivos a ayudar con la seguridad en el hospital, cosa que era muy solicitada por él como su director y también muy deseada por los doctores que allí laboran y todo el personal que allí laboran por la, algunas escenas de violencias que ahí eh, tienden a, a, a trasladarse hasta el hospital cuando se significan algunos episodios violentos en algunos sectores de la ciudad tienden a ir a culminar en el hospital y por lo tanto se requiere de seguridad eh, en ese centro hospitalario. Sin embargo, producción ha ido varias veces al hospital y no ha encontrado ningún tipo de seguridad, ni seguridad del mismo hospital, ni seguridad de la Policía Nacional, ni seguridad de de la Armada Nacional, de la Guardia Nacional. Entonces, esto pone en peligro a los doctores que ahí laboran, pone en peligro también a los pacientes que ahí se encuentran y pone en peligro también a los familiares de los pacientes que están prestándole atenciones, que van a visitarlos. Porque he sabido que en el entorno del hospital también se registran muchos atracos. ¿Por qué? Bueno, no hay hora para un paciente ser llevado, para una persona por cualquier cosa ser llevado al centro hospitalario. Usted va en la madrugada, va en la noche, va a cualquier hora. ¿Y qué hacen los individuos al, al no encontrar seguridad, no lo, al no ver seguridad? ¿Se aprovechan? El ladrón no tiene, los atracadores no tienen ningún tipo de parámetro. Van y se aprovechan y entonces eh, atracan, roban a, en todo el entorno del hospital. Más cuando hay unos apagones por esas calles, que por ejemplo La Hosto y, y, y otras calles que hay por ahí, ahí es fuerte el asunto, es muy fuerte. Por lo tanto, eh, se requiere eh, atención, vigilancia para evitar mayores consecuencias, mayores casos dentro del perímetro del hospital y a los alrededores también. Vamos a escuchar eh, algunas declaraciones que tenemos preparadas para ustedes. Este año, el Hospital San Vicente de Paul, dando respuesta a las necesidades que tienen el personal que labora en esta institución, también la ciudadanía como tal, eh, hemos... He recibido el apoyo de parte del coronel del ejército y se nos ha asignado dos miembros de, del ejército para que formen parte de nuestra seguridad. Esa seguridad viene a fin de fortalecer y evitar que nuestra institución sea, eh, la puedan ocasionar daños, personas que vienen desaprensivas al hospital, pero también los mismos ciudadanos como tal van a tener mayor seguridad dentro de la misma y en la, en la parte periférica de nuestra institución. Esas fueron las declaraciones que eh, emitiera el director de, del hospital, el doctor Ureña, a, a, a, en diciembre, acerca de la seguridad que le había sido otorgada por parte de la Policía Nacional y por parte del Ejército Nacional. Pero antes de entrar en detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días, amable televidente. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos permita desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a todos ustedes el favor que nos brindan cada mañana de hacer este su programa, el número uno de mañana por el canal 10 de Telenor. Saludar a toda esa gente que nos aborda en las calles, que le gusta el programa, que le gusta nuestro planteamiento, la la línea eh, programática de todo el contenido que diariamente de lunes a viernes le tenemos en de mañana. Fulvio, es interesante el tema. Lo que el doctor dijo es modo de recuerdo, ¿eh? Sí, porque ya. ahí vamos en ese sentido, uh -huh. ya que lo que se ha hecho es una especie de sondeo para comprobar que el, el Hospital San Vicente de Paúl está resguardado por autoridades competentes en, para evitar eh, conatos de violencia que se dieron en el pasado y que aún, al parecer, no se logra. Eso, para nosotros, nos llama poderosamente la atención porque fue anunciado, como modo de recordación, se ve en las imágenes del director, como un apoyo al personal que allí labora, sobre todo en emergencia, pero también en el área de, de planta donde están las habitaciones, ¿cuántos cuentos han, han eh, ido a la asociación de malhechores de aquí, de, de esta zona? Ha visitado habitaciones eh, a enfermos y le ha llevado todo. Y en los alrededores también, mucho atraco. Y cuando salen en ¿Y el cuánta área. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotros noticias desagradables dentro del de mismo hospital en emergencia? Por ejemplo. Que esas son las mayores. Entrando, entrando. Eh, esas son las viene, mayores. Vienen las contiendas y vienen las diferencias y se ventilan ahí entrando. Entonces, ¿tú te imaginas un hospital como este que recibe gente de todo el nordeste sin una seguridad? Ni si, eh, mira, producción ha ido, los periodistas han ido, los reporteros han ido varias veces y no han encontrado ni seguridad al hospital, ni de policía, ni de guardia. Entonces, lo que... Dijo el doctor Ureña en diciembre, que lo dijo con mucha alegría porque él estaba siempre solicitando esa ayuda. Y en esos momentos estaba ahí, pero simplemente se la retiraron, sin para acá ni para allá, se le retiraron la seguridad al hospital. Un llamado a la Policía Nacional y un llamado al Ejército Nacional que envíen seguridad al hospital. Ahí debe de haber seguridad de noche y de día. Ustedes saben dónde estamos. Ustedes saben cómo está la sociedad hoy en día y todos los problemas que hay y tantas enemistades y, y todo va y se ventila allí. Sí. Llevan un herido y atrás van los agresores o van también los familiares y se juntan todos allá ah, y sí. ponen en riesgo la, la, la vida de los mismos pacientes. Pero la vida la de los, también de los médicos, que eso es lo que se médicos, necesita, que estén en un ambiente médicos, hábil para que le, as, le asistan. Y lo único que tiene el médico es la intención de atender, no tiene un arma de fuego en la mano sí. para defenderse. Entonces es necesario que esa seguridad esté ahí, no solamente de, de, de, de nombre, no solamente una semana o un día o un operativo navideño, no, es que esté siempre porque debemos resguardar la vida de los que laboran ahí, de los médicos y de los trabajadores que están en el hospital y de los mismos familiares que llevan sus enfermos ahí. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un país que nos resulta en todo paralelo. Dos países. Sí. Por las mismas o las <risa> repeticiones de las mismas necesidades y que se atienden a, en vías de publicidad y promoción. Lo hace el Estado, que es el principal eh, promotor de acciones y a la vez se vive totalmente como lo que hemos reclamado, sin cumplimiento. Pero Francis, cualquier funcionario medio tiene policía en su casa... Ah, no, eso es tiene un... Tiene guardia eso, en su casa. Eso es un lujo. Anda caminando... Entonces, ¿no tiene el hospital seguridad? Pero eso es una contradicción. Es una contradicción. Eso es una contradicción. Es es, esa es la vida paralela que lleva la Entonces, República. Entonces, así no, no, nosotros no podemos tener una vida que uno pueda sentirse seguro, que uno pueda sentirse bien. Y, Se dice que hay uno... uno 15.000 efectivos policiales, que es eh, cuidando gente que están, cuidando funcionarios. Pero aquí se anunció, aquí se y, anunció y, y recientemente perros. que habían entrado una cantidad que no recuerdo de efectivos policiales. Bueno, aquí llegaron ahora más efectivos policiales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ustedes han visto lo que ha sucedido en este inicio de año? Pasó la cama, no, no, en no, la no. Cabañuela. No, es terrible. Si es por lo que pasó en La Cabañuela, no es solamente la de lluvia. Los atracos que, que se dieron y los actos de violencia que se dieron en esos 12 primeros días del año, no puede decir a nosotros que el año viene fuerte. ¿Y tú sabes lo que pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Dos muertos en intercambio de intercambio de disparo en Jaina, tres muertos entre bandas en el Simón Bolívar, y aparece entre acribillados y quemados en una jipeta en, en, en un cañaveral de la Romana. Eso tú fue ayer. Tú recuerdas mi icono tú, eso, y, mi, y es... mi molestia cuando yo vi en el periódico Listín Diario que, que llama la atención ya la, la, la ausencia de banda. Eso era lo que estaban buscando, reactivarla. Pues sí. Sí. Pero mira, Francisco. Parece tú... ser que él le, le hacía o era para ocultarla porque aquí es lo, paralelo, es doble que se habla, una cosa es lo que procuramos como pueblo y lo que aspiramos como, ciudad, como sociedad y otra es lo que la autoridad está haciendo y no. se ve a las claras el contubernio con, con nunca, esos sectores nunca, de policías y militares. Yo no, eh, nunca he estado de acuerdo y siempre me interrogo, Tantas, tantos guardias, no tenemos guerra con ningún país, por ejemplo, en la fortaleza de aquí de San Francisco de Macorís, lleno de guardia, y que no se puedan eh, coordinar dos efectivos militares de eso para brindar seguridad a, al hospital, que se puedan rotar. Pero eso fue lo que se dijo, que el nuevo comandante de la fortaleza, Duarte, había ¿Y qué, asignado... ¿Y qué hacen todos esos guardias ahí? Bueno, protección de la cárcel y a la vez... La protección de la edificación y de la estructura militar Porque obviamente son servicios que aparentemente no tienen, no se notan con funciones Pero realmente debe de existir una seguridad del Estado Que son ellos los responsables y de la soberanía en cada punto Porque geográficamente las guerras se plantean por estrategia y deben existir, por ejemplo, Santiago, el regimiento de Santiago. Sí. ¿Tú quieres ver más, eh, más guardia que en el Cibao que, no, que esté ahí? Ahí sí, eso, sí. eso es grande. Sí, y, y aquí con más policías que vinieron están brillando por su ausencia. No pueden haber dos policías en el hospital. Pueden haber. Ay, Fulvio. Pero mira qué pasó. Anoche. En, en Mao, Francis, se llevaron granadas. Diferentes tipos de granadas. Creo como 30 o más. Dos fusiles, municiones, del mismo destacamento. Sí. De la policía. De, Decidieron hacer algo de con ellas. La sociedad, la asociación de, de delincuentes de este país está activa, señores. Entonces, le ha superado a la patrulla. Tú ves el, el, el reggaetón. O, sí. Que vamos a quedarnos aquí, que somos más que la patrulla. Sí, sí, sí. Eso es lo que se está haciendo aquí. Bueno, en Pueblo Nuevo. Lo están demostrando. En Pueblo Nuevo no dejaron que la DNCD actuara. No. Eh, ellos se impusieron. No. Ahora, mal pago o bien pago, que esos son asuntos de Estado, son asuntos que, que los culpables son los sí, que Sí, pero han Julio, espérate. Es el gobierno es, es el pueblo ya, que le... Pero que cada quien, pero si usted espérate. es responsable y no, y no se siente cómodo con lo que gana, tampoco utilice el puesto para tener un arma legal y hacer fechoría ilegal. Sí, Usted pero, tiene que ser serio. Como sea, es el pueblo que con sus impuestos paga a esos agentes. Eso es así, Francia. Es el pueblo que lo paga. Y se sentirán bien cuando van y llevan un plato de comida producto de, de la delincuencia que comete un policía con delincuentes reales. Bueno. Porque, óyeme, ahí es que debe existir es que el se grado se de conciencia. Es que se pierde la sensibilidad. Se pierde la sensibilidad. Pero yo estoy, el pueblo paga. ¿Y el pueblo no se merece que se les tenga seguridad en los hospitales? Claro. Se merece. Entonces, es un, un asunto sencillo. No sé ni para qué ventilarlo eh, en temas diferentes y por qué es necesario hacer un paro para pedir seguridad para un hospital. Eso no es necesario. Porque se debe. eso debe de estar, Francis, como si fuera dos y dos son cuatro. Se sobreentiende. ¿Que debe de haber seguridad Mira, en los hospitales? Así ¿Por qué que ahí se dan demasiadas cosas? Yo le estoy diciendo, la seguridad del Estado reside en la Armada de la República Dominicana. Y en cada institución que tiene que velarse algo debe existir, que existió en, con anterioridad. Tú veías apostado un militar como representación de la Armada de la República Dominicana. claro. claro. Y en ese momento se daban otras cosas porque terminaban haciendo contubernio con el entorno que opera en esas oficinas. Sí. Parecían, ¿cómo se llama? cómo Bucones. Pero el, el nombre de antes... Eh, Corredores. No, eh, bueno, Bucones. Sí. Pero con otra categoría. Se categor sabían todo lo que se manejaba. Otra ahí. categoría, pero mira, incluyendo... Que operaban con bucones reales del entorno que eran con lo que hacían las operaciones. Eso también trajo consigo medidas, tomar medidas, porque es que tenemos problemas de formación y de conducta. Los dominicanos, en su, en su gran mayoría, somos buenos, hay trabajadores, qué sé yo qué, pero cuando encuentran una vía alterna, es difícil, Fulvio. Mira, yo, Muy sé, difícil. yo sé que el doctor Ureña, en su en su cargo de director del hospital, un hombre capacitado, un hombre que se entrega a las labores, junto con todo su equipo médico, está cansado de solicitar a través de cartas misivas, a través de visitas, yendo directamente a hablar con el general, ¿cómo que se llama el de aquí de la policía? Olivense. Olivense. Y el de la guardia, ¿tú te lo sabes? Francisco? No, nunca, no. no nunca. Bueno, es más reservado es, es eso. Y, y está cansado de visitarlo y de ir y de hablar y le dicen que sí y se lo mandan un día y de pronto entonces, será falta de planificación que hay debe, debe existir eh, acciones, porque te voy a decir porque una cosa es que una continuidad Fulvio. yo presto servicio, me voy entro nuevamente eh, dos días después y así sucesivamente, eso es lo único que hay es que hay que ordenar esos servicios Fulvio ¿y tú crees que esos mandos policiales, como está en la política, si andan en, en la policía, falta de liderazgo, autoridad, lo hacen incómodo porque también ellos pagan para estar en lugares. Ellos, ellos saben para dónde quieren ir, en su mayoría. No, pues Esos sí. efectivos quieren estar en un sitio. Si es por eso en los hospitales les va bien. Bueno, se podría sí. pensar. Se podría pensar. Se podría pensar, pero así es, esta es la realidad que está viviendo el hospital y esperamos que en las próximas horas o en los próximos días ver que está cumpliéndose la protección efectiva de una entidad que da servicio diariamente a tantos y tantos franco región, nordeste, entera y que debe de tener un mínimo de seguridad que evite las, los conatos de violencia que se han dado en el pasado, y así preservar la instalación, el personal que, de, que está ahí puesto, dispuesto a servir, y a la propia gente que va a buscar servicios. Yo creo que sí, que merece tener un servicio permanente de vigilancia y de efectivos de la Policía Nacional y Militar, para que así se garantice 100% la seguridad de esta institución que es el Hospital San Vicente de Paul, aquí en San Francisco de Macorís. Esto es de mañana, así iniciamos, solicitándole al general Olivense seguridad en el Hospital San Vicente de Paul, al general del de ejército también, que por favor envíe esa seguridad tan necesaria. Manténgase ahí, en breve volvemos. Hay más contenido en De Mañana. Bueno, gracias por permanecer con nosotros. Esto es De Mañana, con contenido siempre de información, análisis, entrevistas. Hoy tendremos en el café caliente eh, por partida doble. Sí. Tendremos al exdirector de ornato y limpieza del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, el ingeniero Julio Lizardo. Con él trataremos el eh, tema central, es su renuncia del ayuntamiento. Y en la segunda etapa de la entrevista. Tenemos, Ayúdame. Tenemos a Keita Kijima. Porque yo Kihima, no sé hablar japonés, que es japonés. Pero ustedes tenían un debate sobre sí, sí, cómo sí. era que íbamos a hacer la entrevista en japonés. Keita Kijima eh, machuca bien el español. Ah, de cita está platanado. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh. Él es un investigador, un okay. doctor eh, en, el, en el renglón agricultura. Ya. Y es representante de los microorganismos efic ah, eficaces Ah, qué interesante. Y hoy vamos a hablar de los beneficios para la salud, para la agricultura, para la producción sana y Importante Vamos él. a tratar temas importantes Pues él. fíjate Fulvio, y amable televidente Y saludar, reiterar el saludo a nuestro televidente ha sido en Estados Unidos, en el Bronx Julio Muñoz eh, Gillo Me parece que ayer lo saludáramos Y que es Constante viendo de mañana en su programa, se levanta y se pone en contacto con su gente aquí en San Francisco de Macorís, en la República Dominicana, y ve vela acontecer a través de, nuestra, de nuestro programa. Y desde aquí, Francia de Mañana, nos unimos al dolor de la familia sí. Díaz, la hermana del alcalde municipal de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, la hermana, la señora Antonia Díaz. Falleció ayer. Sí, tuvimos Ella ya. venía un poco aquejada de salud, había tenido un accidente con, con, no sé si era con uno de sus hijos, y ayer le dio un infarto ah, fulminante y murió. Está siendo velada en la funeraria de la pues, San Benigno. Ya le enviado y el entierro va a ser hoy a, ¿a las qué 2 o 3 de la tarde. Pues ya le hemos enviado el, nuestra condolencia al alcalde y a toda su familia por el fallecimiento de esta hermana. Eh, en el día de ayer Nos unimos a, a su dolor Bien Y que descanse sus restos en paz Y que la familia sea fortalecida en el Señor Así es eh, Francis, este, esta semana inició con mucha violencia Pero también la DNCD dio su, eh, nota, su rueda de prensa ayer a raíz de lo que pasó en Paya, eh, lo que pasó en Baní. Bueno, Óyeme, yo pero tengo una, mi consideración rueda, acerca de una, esto. Una rueda de prensa, Francis, que, que, que eso es lo que dé vergüenza. ¿Tú sabes qué dice la misma DNCD? Uh -huh. Que ah, eh, fue en los últimos días 20 veces a ese punto. Nunca encontraba al buche, nunca encontraba droga. ¿Tú, tú, tú te imaginas? Entonces, lo que eso se describe es que ¿Dentro de la misma DNCD habían soplones o hay soplones o, o algo pasa? Porque ¿cómo es posible que hagan y tú, y 20 tú, operativos tú estás de decenso? dudando. Tú estás dudando lo que dijo Wilton Guerrero, de que era la niña bonita de la DNCD. ¿Qué es? Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Mira, eh, la República Dominicana, sobre todo en estos periodos, donde y, el complacer sectores... Y cinco fichas, Bueno, es que tiene un prontuario importante de delincuencia y desde suelta, Estados Unidos. Y suelto. Que ahí fue cuando yo dije que aquí teníamos que tener un poco de cuidado cuando se dice, ah bueno, deportado. Cuando dicen deportado, se encasilla en un renglón de delincuente total. Pero no es así. No. Porque aquí hay mucha gente que ha tenido que ser deportada, pero no porque sea un delincuente, sino porque en Estados Unidos existen hechos o actos que se consideran federales o que se, o se le califica de nocivos socialmente en el cumplimiento de la norma, y hasta por una multa de tránsito, hasta por una infracción de tránsito, hay personas que han perdido su residencia sí, claro. y deportado hacia República Dominicana. Sí, pero aquí vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Muy buenos días, hermanos del alma. Hola, Fulvio. Buenos días, hermano. Aquí estoy desesperado, esperándote. Ahí voy, tranquilo, hermano. No te desesperes. Puedes ser parte del fracaso. Y Francis. Presente. Presentes. Adiós las gracias. Adiós las gracias hermano. Así si mismo le quiere. Sí, sí, bendiciones para ustedes Francia y para todos los suyos. Amén, igual. Todos, y para todos los nordestanos que sintonizan con nosotros en el número uno, en De Mañana. Miren señores, vámonos inmediatamente al ámbito internacional. El presidente venezolano dice, fue un show la detención del jefe del parlamento. Según Nicolás Maduro, la detención de Juan Guaido, Guaido se trató de un show montado. Así que así se expresa el mandatario de Venezuela. Mírenlo ahí, el presidente del parlamento. Así que vamos a ver entonces qué dice el presidente de Venezuela. Adelante. O como el show de ayer, contando... ...con la cooperación corrupta y traidora... ...de un grupo de funcionarios del sebin ...ah, qué casualidad... ...una cámara perfectamente apuntada... ...y dimensionada... ...una cámara perfecta, profesional... ...que toma el momento en que... ...el diputado líder de la oposición... ...jefe político de la oposición, Juan Guaidó... ...fue retenido... En un hecho extraño, por un grupo de funcionarios que de inmediato me enteré de lo que habían hecho, ordené que fueran sometidos a régimen disciplinario, que se entregaran a la Fiscalía General de la República y que fueran destituidos. Bueno, ahí está el momento de expresarse, Nicolás, sobre la detención de Juan Guaido o Guido. Dice que se trató de un show y que manda entonces apresar a los agentes que lo detuvieron Bueno, ahí está Nicolás y ahí está Juan Guido, señores Miren, protesta en México por falta de combustible ¡Oh Dios! Decenas de mexicanos luciendo chalecos amarillos Salieron a las calles protestando por la escasez de gasolina la escasez provocada por la estrategia del gobierno para evitar el robo de combustible, por lo que cerró las estaciones que distribuyen gasolina y comenzó a distribuirla en camiones, cisterna, pero esto han resultado insuficientes. De su lado, el presidente mexicano acusó a la compañía privadas de provocar escasez. Escuchemos a Manuel López Obrador, presidente de México. No se utilizan los permisos. Y solo se está importando el 5% del combustible que se consume en el país. Bueno, sumi ahí está, señores. Miren, un dominicano se suicida junto a sus hijos en Suiza. ¡Wow! Un dominicano no identificado de 33 años se suicidó en Suiza. Así que junto a sus dos hijos, un varón de 3 años y una niña de 8, prendiéndole fuego al apartamento en el que vivían. El reporte dice que los cadáveres fueron hallados carbonizados, por lo que se tomará tiempo identificar al suicida y sus hijos aunque los investigadores buscarán la ayuda del propietario del apartamento y vecinos de los muertos para tratar de conseguir los nombres. Así que, en un hecho horrendo, lamentable, triste, ese dominicano toma la decisión de prender fuego en el apartamento donde vivía junto a sus hijos, repito, un niño de tres años y una niña de 8 y los cuerpos están carbonizados, hasta el momento no se pueden identificar, por lo que las autoridades piden un compás de espera para entonces seguir las indagatorias con los vecinos, el propietario del apartamento y todo esto para dar a conocer entonces la identidad del dominicano. Caramba, en el ámbito nacional, caos en reparto de juguetes por senador Edil Seibo. Vemos las imágenes, señores. Ahí mi madre. Miren esto, ¿eh? La entrega de juguetes realizada en el Polideportivo de la Comunidad del Seibo por parte del senador Santiago Zorrilla terminó en un completo desorden. Según se puede apreciar en el video que está circulando en las redes sociales y mostramos en este momento, se observa cómo se armó el corredero donde hubo de todo, señores. Vamos a escuchar parte del ambiente audioambiental. ¡Adelante! Juguetes, ustedes vieron El desorden que se armó ahí Ay Dios Mío, eso fue en el Seibo Dos muertos Y cinco heridos en explosión Reciclan combustibles Los fallecidos son Juan María García Aracena de 32 Y Francisco Suero De 48 Quienes perdieron sus vidas Al estallar una caldera de la empresa recicladora de combustible ubicada en el nuevo horizonte del sector La Ciénaga, en la parte oeste del Gran Santo Domingo. Así que según las autoridades del Cuerpo Especializado de Control de Combustible, el estallido se produjo cuando empleados de la empresa intentaron realizar pruebas en, ahí está señores, en la caldera, y esta se calentó, al extremo que se pudo, que no se pudo controlar, wow, increíble, ahí vemos las imágenes de cómo quedó el lugar luego de la explosión, vamos a ver entonces, adelante. Lo que ocurrió, lo que se puede ver es que hubo una falla del técnico, porque estaba encendida la caldera de vapor y al mismo tiempo estaba encendido, estaba el tanque de GLP funcionando, no pasan cinco minutos cuando yo lo llamé a la atención, porque vi saliendo humo, que no me olía muy bien. Le dije, ese humo no me huele bien. Cinco minutos no pasaron cuando yo di la espalda y ahí vino la explosión. Las que estábamos trabajando en eso para que esa empresa no, no siguiera funcionando ahí, no amenazaron. No amenazaron y tuvimos que, que soltar, porque esa gente al parecer tiene más dinero que, que el mismo gobierno. Solamente sabemos que se murió alguien. ...y que los, las otras tres o cuatro personas están graves. No hay ningún representante de la compañía. Yo me he cansado de preguntar quién fue que llamó, quién los entregó. No sabemos Nadie. nada. Estamos desesperados y queremos saber bien qué fue lo que pasó allá en el momento. La empresa no le ha dicho nada. No momento. sabemos. Bueno, caramba. No puede hacer que la empresa ahora venga con la misma irresponsabilidad que la otra, ¿eh? Que no quiera responder ahora a esa familia que se encuentra abatida, eh, desesperada. Mírenlo ahí, señores, cómo quedó parte de, de donde fue la explosión impactante. Eh. Una más, otra explosión más que enlutece, que lleva dolor a esas familias. ¡Wow! ¡Increíble! Cinco años de prisión contra acusado de participar en el asesinato de un agente lince aquí en San Francisco de Macorís. Así que el tribunal colegiado de esta provincia sentenció a cinco años de prisión a un joven acusado junto a tres de ultimar a tiros a un agente de la unidad Lince de la Policía Nacional. Francis Perdomo Mercedes alias Alcatel sigue, fue eh, acusado de ultimar al agente Lince José Genaro de la Rosa Martínez Acompañado de José Miguel del Orbe, Juan de Jesús de Asa, alias Taberita el Chulo Y José Manuel eh, Polanco, Ney Estos dos últimos cayeron abatidos a manos de agentes de la policía Así que esa es la información Cinco años de prisión acusado de participar en el asesinato de ese agente Lince Aquí en San Francisco de Macorís 20 años de prisión contra hombre mató esposa de un disparo en la cabeza aquí en San Francisco de Macorís Fue condenado a 20 años de reclusión Este hombre tras haber sido acusado de la muerte de su esposa En un hecho ocurrido el domingo 3 de septiembre del 2017 en el sector de Vista Vistalvalle A Mauri Gutiérrez Rosario, Trial, ahí está Habría propinado un balazo en la cabeza a su esposa Minerva María García Paredes, Chela, de 36 años, que se la ocasionó inmediatamente la muerte. Así que vamos a ver esta información. Adelante. declara culpable al señor Amaury Gutiérrez Rosario de haber violado los artículos 95 y 304 del Código Penal Dominicano y artículo 66 de la ley 631-16 en perjuicio de Minerva María García. Segundo, condena al diputado a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor a ser cumplidos en el Centro de Corrección y rehabilitación Vista del Valle. Tercero, mantiene la medida de corrección que fue su contra Cuarto, exime el pago de las cosas penales. Quinto, admite la querella con constitución del civil en cuanto a la forma. Y en cuanto al fondo, se condena a una indemnización por el monto de 5 millones de pesos a favor de la madre de la Sisa y sus hijos menores de edad. Bueno, ahí está, señores. Miren, realizan encendido de velas por el asesinato de un joven en Salcedo. Ayer presentábamos el video Verdad, Compañeros del equipo deportivo al que pertenecía Jurgelín Evangelista Tegada González, asesinado a tiros en Salcedo, realizaron ese encendido de velas. Ahí está en el play, donde él junto a sus compañeros jugaba softball. Mírenlo ahí los rostros de dolor, caramba, por la partida, ¿verdad? Inesperada la muerte de este joven a tiro en Salcedo. Escuchemos.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 que no sea un crimen más, que no den respuesta a la familia y a todo el mundo. Esto no puede quedar así. Lo que le pedimos directamente a las autoridades es que no es que simplemente las cosas se tapen con el tiempo, con los días, como a veces suelen pasar y se va enfriando y, y se va quedando así, se va quedando callado y se va quedando impune. Bueno. Ahí están los amigos del equipo deportivo donde participaba Jorgelín Evangelista Tejada, muerto a tiros antes de ayer en horas de la noche por gatilleros que llegaron hasta su casa y lo ultimaron de múltiples disparos. Asaltan y amordazan exregidor y su esposa en Tenares. Desconocidos, penetraron a la casa del ex regidor Carlos La Antigua y lo amordazaron junto a su esposa cargando con prendas Mírenlo ahí, prendas y celulares valoradas en miles de pesos. Este hecho ocurrió a tempranas horas de ayer en la residencia que está ubicada en la comunidad Gran Parada del municipio de Tenares. Adelante. La esposa mía estaba caminando y, y yo le dije, hay que cuidarse. Y así mismo su sucedió, porque cuando vino de caminar, la atraparon ahí, la obligaron a que me dijera dónde yo estaba yo yo y que ella como gritó okay. y y yo dije qué es eso dice ladrones anda al carajo cuando vengo a verlo tengo a... Sí, no. yo estaba acotado acotado y sí. Sí. me amarraron amarraron a ella comenzaron a buscar dice que tenían encargo por eso son babas de matarme que buscara todo el dinero eh, digo yo no tengo dinero Y cuando rompí a explicarle Dice sí Como si hubiese sido oh, Saber todo Lo que sucedía en la casa Claro O si no hay alguien cercano Hay uno que conoce mi vida El señor Al momento de narrar Parte de la pesadilla que vivieron En esa vivienda La vivienda del ex regidor Carlos la Antigua. Ya ustedes ven cómo narraba él parte del acontecido y vemos parte de los destrozos, de los daños que ocasionaron dentro, ¿verdad? Ahí al buscar. Miren, continuando con las noticias, denuncian brote de aguas residuales en registro cloacal aquí en San Francisco de Macorís. El brote de agua está ubicado ahí en un registro en la avenida Libertad, sector. Eh, Ribera del Jaya, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos las imágenes. Miren esto, ¿eh? Miren cómo ese registro está botando esas fecales. Agua contaminada, mal hedor, terrible, ¿eh? Eso es después del puente allá. Luego que se cruza la entrada a Ugamba o la urbanización Nuevo San Francisco. A todo lo largo de la acera, miren cómo va brotando eh, el agua residual y las heces fecales. Vamos a ver qué dicen algunos moradores en esa zona. Adelante. Sí, claro. ¿Qué produce? ¿Qué produce eso? Eso acá rato más olor, por ahí sale materia fecales, por ahí mayormente la contaminación y que todo eso va para el río. ¿Qué le puedo decir las autoridades? Que hagan una ayuda, que nada más viene a hacer un buito con dos tubitos y le hace un buitico de nada y todo el tiempo lo mismo. Eso tiene años así con ese problema. Eso a través del tiempo, eso va a causar algo en las sociedades porque. Enfermedades, porque por ahí salen bacterias fecales y cosas así. Ahí hasta perros muertos han tirado a veces. Lo destaparon, pero, ¿Pero eso quedó igualito. ¿Tiene mucho tiempo eso? Tiene como tres meses ya en eso. ¿Qué produce eso? Ay, dime, mucha enfermedad. Los niños, mira, la, la niña mía para aquí. Lo claro que sí. Ahí que se, que va? Va? Gente, se han gente que se han tabalcaído ahí. otro vive rebaloso ahí, esa agua... Ahora se ve eso porque eso no puede seguir así, mira cómo está eso, la gente viene, la doña se cana ahí, tú sabes, eso que lo resuelvan, sí, ahora lo mira viene bien, ahora vienen es. a arreglarlo. ¿ves? Pero, mentira, lo pero mentira, ellos mentira, vienen mentira, y lo destapan y vuelven otra vez, porque no resuelven como es, tienen que venir no, no tienen y meter no un camión no como, puede, es, como ¿tú es, tú sabes, y destapar eso para que resuelvan eso. Señores, ahí vemos, miren las imágenes, terrible ¿Eh? Avenida Libertad después del puente Pues vamos a ver porque la brigada de Inapa La que se encarga de solucionar esta especie de problema Se apersonó por allá, se presentaron Y ellos dicen que las raíces de los árboles que están sembrados Miren lo hay de esos árboles Es que obstruyen el sistema de drenaje Y provocan todo eso, ese brote de agua Adelante este tipo de árbol le eh, acumula muchas raíces. Incluso aquí, principalmente aquí en la Avenida Libertad, nosotros hemos anulado muchísimas tuberías, ya que acumulan las raíces y explotan eh, eh, la tubería. Cada rato se presenta esta misma situación aquí en la Avenida Libertad, e incluso nosotros le hemos propuesto a, al señor síndico anular completamente todo tipo de, de, de, de esta mata. Porque en verdad esto está haciendo grave daño a, a todo tipo de tuberías. Llámese tuberías de, de aguas residuales como tubería de agua potable. Las raíces entonces, según él, son las que provocan y obstruyen el sistema de drenaje por allá en la Avenida Libertad. Sacerdote afirma que la delincuencia se convirtió en mal endémico en República Dominicana. Así lo expresa Ramón Alejo mejor conocido como el Padre Moncho. Adelante.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 Randy Light, exquisita, wow, rica esta agua, eh, agua Randy, hermanos del alma, Francis, Julio, es todo por el momento, feliz resto del día, bendiciones para todos los nordestanos, bye bye. Gracias, Vladi, muchísimas Bien, gracias. Vladi, por tu, fue extensa hoy, eh, gracias, que, eh, un trabajo importante. Señores, rápidamente para que nos para poder abordar temas que son locales de importancia, entiendo yo, capital. Eh, en las internacionales, <ríe> ustedes recordarán el show que montó Maduro para tratar de hacerse él víctima con un dron que estalló algo, el, el dron no cayó, no sé cómo fue eso. Eh, establecieron un cerco blindado al, al entorno del presidente con, uno, con una sábana blindada y eso es lo que se llama un show mediático y figúrense ustedes tilda de un show la detención momentánea del jefe del parlamento y no solo eso, que para asegurar lo que él dice, hace un show institucional deteniendo a los agentes que detuvieron al jefe del parlamento momentáneamente, que muy probable sea que quisieron coger raya ante el jefe y el jefe lo buscó por la es Fulvio, y lo implica a ellos como si fueran parte de la de la componenda de la oposición para maldecir o mal hacer del gobierno. Y lo que refleja es la dictadura. Ya lo que refleja es el totalitarismo y el abuso de poder. Sí, eso es lo, eso es lo que refleja. Y no se hacía de esperar las protestas en México por falta de combustible. ¿Qué sucede? En el desenvolvimiento normal de una economía de transporte, tanto público como privado, y de servicio, imagino que es súper tedioso el querer corregir un mal endémico de México, que es igualito que aquí, nada que ver, no hay diferencia. Hoy tenemos los combustibles más caros del mundo, pero también hay un ingrediente dentro de este combustible que nosotros pagamos de mano a mano, de comisiones y cosas, hasta llegar a un puerto y después de ahí es que el Estado tiene manejo. Internamente se dan también. Pero México, que es más complicado, más, más gente, el procurar romper por golpe y por raso apenas a días de asumir el gobierno, crea esos trastornos, aunque es favorable para el asentamiento del manejo público en México y para los mexicanos. Hay que proteger a ese hombre. Totalmente. Porque está tocando fibras de las mafias élites, uh -huh. que andan con corbata y son gente que entran a las recepciones Política muy bien sí. y maneja mucho dinero. Eh, continuando ahí, Francis, un dominicano se suicida en Suiza con sus dos hijos: uno de tres años qué pena. y una niña de ocho años. Qué pena, qué pasará por la cabeza. Debió dejarlo con la mamá o con los familiares y qué, él hacer lo que le diera su gana ¿Qué pasará por la cabeza de, Digo de, yo. de ese hombre eh, en suicidarse con sus dos hijos, prendiéndole fuego al apartamento donde vivían en Suiza? ¿Qué arranque habrá tenido? Inteligencia que necesitamos. Ay, ¿no? y, y la presencia de Dios en el corazón de la gente. Porque lamentablemente cuando usted atenta contra su vida y contra sus hijos, ya, ya eh, es más que el mismo fuego que lo consumió. ¿Qué Dios pena. Eh, se compadezca de esos niños. Aquí en Santo Domingo, Dos muertos y varios heridos por una explosión en un sector de la Ciénaga en una compañía que reciclaba aceite, residuos oleosos. Y estas compañías han proliferado mucho en, en toda la zona eh, metropolitana de Santo Domingo, en los alrededores, y usan calderas. El, el, el problema de, de todas estas explosiones... Son la caldera y van a seguir siendo la caldera. La caldera necesitan mucha atención y un protocolo riguroso de mantenimiento. Eso no puede estar ahí disque corroído y disque, que la llave se tranca. Eso tiene que estar funcionando mil por mil. La caldera acumula eh, mucha presión de vapor que es lo que a su vez genera la electricidad al mover la turbina y estas fábricas pues trabajan con caldera en su mayoría pero hay que ser riguroso en el mantenimiento y ahí es que estas fábricas cometen los errores eso es penoso dos muertos y recuerda lo que pasó en es, Villas Agrícolas yo, conozco, yo reconozco que nosotros tenemos múltiples oportunidades de desarrollar la actividad que usted entienda el artículo 50 de la Constitución establece eh, esa libertad de empresa y que usted como individuo eh, pueda desarrollar la empresa que usted entienda sea de su mejor desenvolvimiento. Eso está íntimamente ligado con el desarrollo personal de las personas, el artículo 43 de la propia Constitución. Y el Estado, que debe regular... No así inmiscuirse en la actividad comercial, pero sí puede decidir sobre temas económicos, pero sobre todo puede reglamentar aspectos que tiene que ver con la seguridad ciudadana, la seguridad de la propia población que lo labora ahí. ¿Ustedes vieron en qué condiciones quedaron unos camiones como si hubiese estado en la guerra de Irak? Claro, una es decir, pre una presión fuerte. La... La expansión o el estallido fue poderoso. Y la onda expansiva. Fue poderoso. Y óyeme, y que no haya verdaderamente una revisión constante a estas empresas, no inmiscuirse en el negocio. Revisión de seguridad, claro. porque nos damos cuenta que desde Poliplas sí. a esta que era medio informal, Sí. Porque se ve eh, que no eh, tenía eh, una infraestructura como Poliplas. No, esta es reciclada de residuos oleosos. Y son necesarios, porque, oleosos, oye, sí, sí. cargar con todos los desechos de aceite de cada carro que hay aquí en el parque vehicular que se, que se recicla, no, que se debe sacar y ponerle mejor, eh, renovar el aceite del vehículo para poder mantenerlo. Ciertamente aquí hay que buscar la alternativa a esos desechos. el protocolo de seguridad que no se está cumpliendo. Bueno, mira. ¿Qué es lo que se debe de cumplir? Rápidamente, observar que nosotros tenemos en la República Dominicana un empeño real por la protección y desarrollo de los niños. Pero yo creo que va a haber que ponerle atención a las dádivas políticas cuando se concentran niños para la repartición de juguetes. Exponerlo a actos como el que sucedió en el CEIBO es un acto de desprotección y de peligrosa fórmula para los niños. ¿Se entiende eso? Creo que también niños ni adolescentes tiene que verificar estos actos públicos que con la intención de darle juguetes concentran a una cantidad indeterminada de niños que al final vemos lo que sucedió ahí en el CEIBO y que ponen en peligro a estos niños que no tienen la habilidad ni la inteligencia emocional para en una estampida, protegerse. Así es. Entonces hay que ponerle atención y creo que hay que eh, evaluar estos casos y en el futuro, donde se anuncie o donde se vaya a entregar juguetes, tengan las previsiones de seguridad correctas. Sí. Gracias a Dios no pasa una desgracia. Mientras tanto aquí en Tenares, Amor, amordazan y, y asaltan ese regidor y su esposa en Tenares. La señora estaba haciendo ejercicio al entrar a la casa en la mañana. Ahí vinieron entonces los ladrones, los asaltantes y asaltaron al señor, ese regidor Carlos Lantigua en Tenares. Siguen los casos atacando a Tenares, atacando a, a Salcedo. Ya ustedes vieron el encendido de vela que hubo en el ple de Salcedo por todos los compañeros del joven que fue muerto en Salcedo. Ahí vemos la casa del regidor, ahí están los Tairak, como llaman, con lo que lo amordazaron, lo amarraron y le robaron todo lo que tenía. Dice él que eh, parece que sabía dónde buscar y cada cosa que... Ahí está, señores, eh, eh, lo que está pasando en el país, no, no, no hay lugar seguro, ni siquiera en la casa. Mira, en otro orden, eh, en el día de ayer, la justicia pudo impartir entre 5 y 20 años, 5 de, años de prisión contra acusado de participar en asesinato agente Lince a un acusado de participar no al asesino ¿qué no está pasando? la existencia de uno conlleva al otro Totalmente. entonces 20 años al que le dio muerte a su esposa con un disparo en la cabeza ¿qué está pasando? ¿qué pena? Eso para nosotros es altamente preocupante. Y lo otro, Francis... Es que en nuestro país se haya incrementado de forma atroz sí. la delincuencia y sobre todo los actos de violencia que dice el padre Moncho. Moncho que se endemic. ha convertido en un problema endémico. Qué pena. lo otro Francis de las raíces que obstruyen eh, los desagües y las aguas en la avenida libertad de los árboles de este laurel eh, evidentemente el laurel es un árbol agresivo es un árbol eh, de raíces inteligentes bien agresiva y va a obstruir todo eso hay que domesticar la raíz o hacer una sustitución de estos árboles le están achacando a las raíces es cierto, pero hay otro aspecto que es el de la el, de la, el otro aspecto es el de la Poca planificación de la ciudad Señores Aquí los amables televidentes que nos envían del WhatsApp Este, espérate un momentito Esa niña está de cumpleaños, Francis Sí, Felicidades. Sí, sí, Vestida de rojo Ok, aquí está Buenos días, que la paz y el amor de este, ustedes Quiero que me feliciten a la nieta Quien cumple ocho años Soe Alexandra Paulino de Jesús. Muchísimas felicidades de nuestra parte y de la abuela que envía esto, Blanca Ventura, en los rieles. Felicidades para todos. También Eduardo Hernández nos dice buenos días. Bueno, Eduardo tenía eh, todo este nuevo día. Hoy estoy totalmente impresionado, indignado. Otra renuncia más en el departamento de Ornato. Wow, ¿Qué es lo que está pasando? cocinando en ese ayuntamiento porque él está hablando que está renunciando por la corrupción que hay allí adentro y no repararán los aparatos dañados de ese ayuntamiento y más fácil regalan una canasta navideña a regidores con etiqueta azul ¿cómo? con etiqueta azul Ajá. <risa> y con algo más increíble que se puede entender la indignación del director Ah, pero con él vamos a estar hablando aquí, Eduard, en breve. Banais nos envía también para que le feliciten, para felicitar a mi nieta más pequeña, que cumple hoy sus cinco meses. ¡Ay, caramba! Ay, ay, ay, mira, pero mira. Esta. Ya no, con no, una rosa en la cabeza. Sí, sí. parona. <risa> Felicidades. El que termina 5363 Muy buenos días. Es para informarle que en los Toribio Piantín, en la calle 2, no pasan a recoger la basura desde hace dos semanas. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahí está. Gracias por estar en contacto con nosotros, tanto en el WhatsApp como a través del teléfono que están en pantalla. Regresamos en breve porque ya iniciamos con el espacio, el café caliente, y nos visita el ingeniero Julio Lizardo. Con él estaremos tratando su renuncia del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y ya estamos en la sección del Café Caliente. Antes de entrar con nuestro invitado, vamos a presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio. Bien. siempre, como un placer día. saludarte. Bien. Buenos días, Francis, placer. hermanos. Y a ustedes también, amables televidentes. Gracias por estar ahí. Como cada mañana, aquí estamos bajo la bendición de Dios. Y hoy en el Café Caliente, él acaba de renunciar. Hace todavía no tiene 24 horas de que lo ha hecho. Él era el encargado del de Departamento de Limpieza y Ornato del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, nuestro querido amigo, y el ingeniero Julio César Lizardo. Bienvenido a De Mañana. Buenos días a ustedes. Buenos días, Raquel, Julio. Fulvio. Todos amigos de verdad, o sea, gente de mucha, de mucha valía. Y ustedes son de lo que en la mañana eh, resaltan lo que es ser macorizano. Así es. Así ¿Qué es, le motivó gracias. a la renuncia? No, mira, mira, antes de yo hablar cualquier cosa, yo quiero eh, resaltar algo. Eh, lo primero es darle la condolencia a nuestro alcalde, que se murió su hermana. Anoche iba a pasar por ahí, no, no me dio tiempo, eh, porque me enteré un poco tarde. Eh, Antonia Díaz, yo no tuve el placer de conocerla. Yo sí conocí a Luis Díaz, que es una gente muy amiga de nosotros, y a Dulce Díaz, que es muy querida, y nuestro alcalde, que... Eh, yo no sé si él cree que yo lo quiero pero yo creo que yo le, le he dado más a él que a mi familia en los últimos tres años, dos años y medio en la alcaldía y por lo menos medio año en campaña ya abierta eh, para que se conquistara el ayuntamiento, o sea que eh, y en la parte del, del, de nuestro alcalde eh, yo también le agradezco eh, porque yo nunca le pedí nada a él y él eh, eh, me llamó cuando, antes de, de entrar en la administración, y me solicitó que si yo podía asumir ese cargo. Lo hice con entrega desde el mismo día que llegué. Nosotros llegamos en medio de un caos. Había más de una semana que no se recogía la basura porque no había combustible. Francis, que éramos regidores en ese momento, por lo menos esa información, la tenía y nosotros junto a un grupo de hombres y mujeres, que fue un plan que salió de nosotros y unos cuantos, pues ya yo sabía que iba para el cargo, eh, eh, unido a un partido del PRM, llevamos más de 30 camiones y cientos de compañeros del PRM, junto a camiones que no iban a laborar ese día porque se articuló algo y el lunes amaneció la ciudad limpia. Así entré yo al ayuntamiento Y salgo con la frente en alto Más que todo con la frente en alto Con el orgullo de servir Con el dolor de dejar A mis hermanos Se convirtieron en una familia Porque eh, eh, me, me, y, y en verdad eh, Hasta mencionarlo me da cosa eh, Porque eh, Yo ver de, de verdad de corazón a, a esos obreros que muchas veces no le escuchan a veces lo que quiere es que lo escuchen, no solo para trabajo. Yo ver a esos hombres y mujeres llorando, llorando, Por porque, su salida. Uno, porque uno se iba. Eh, y eso era parte de lo que a mí me retenía, porque ellos muchas veces decían, si usted se va, quién va a venir aquí? Aquí nadie nos va, no va a tratar como usted nos trata. ¿Y qué puede ir? Eh, no no yo no, no no no eso ya es una decisión no cree que de, de, de es de los actores decisión, más más eh, activos del alcalde eso es una decisión del alcalde que él tiene la facultad administrativa que se la dio el pueblo cuando lo eligió ¿Todavía? o sea eso es facultativo uh -huh. del alcalde ahora en lo personal yo tengo una familia que he prácticamente abandonado yo tengo negocios personales Pero ese no fue el motivo de su salida, ni su familia, ni su negocio ¿Cuál fue realmente? Bueno, mira, eh, eh, yo creo que ha, hay diferencias eh, marcadas del, de, del, de, del manejo administrativo y operativo O sea, yo creo, eh, y creo firmemente en eso porque lo hago en mi departamento En que la gerencia debe de ser de arriba para abajo y que tú tienes que de comenzar a delegar y confiar en todos y en, y, en lo que, y, en los, y en tus funcionarios. Pero tú tienes que escucharlo. O sea, tú tienes que sentarte con tu funcionario y preguntarle cuáles son tus necesidades. Pero también hay, hay, hay dos alcaldías allá. Ajá, o sea, ¿Cómo? Hay, hay, una, hay, hay, una, hay una alcaldía que no tiene dinero para hacer una actividad para los obreros, pero tiene recursos para entregarle canastas a los regidores y esa canasta que me mandaron ahí que mandaron en el WhatsApp bueno, la, contenía etiqueta la, azul la información que yo tengo es eso que, nunca se había visto. que a regidores y a personalidad de San Francisco de Macorís se le dio eso fue una de las cosas que me dio al final del año pero los regidores unió, se le dieron 100 mil pesos para bonos y, y se unió que a, nadie sabe a otras que lo cosas. Gastaron. O sea, ¿Cómo es posible que no haya dinero para arreglar una pala que tiene un año y pico dañada por 100 mil pesos? Y tú entonces mandes un mal mensaje que gastas en otra cosa cientos de miles de pesos que no son necesarios. O sea, y yo con esto, no, y quiero resaltar, no quiero eh, eh, esto no es una acusación a los regidores, porque al final de cuentas yo no me regalo yo mismo, o sea... Eh, y, y tal vez eh, no se hizo con mala intención también, pero el problema es que tú tienes que saber en tu casa cuáles son las necesidades. Si la necesidad es comprar los útiles escolares a tu hijo, tú no puedes comprar etiqueta negra para beber romo, porque las necesidades son en ese momento los útiles escolares. Claro. Si en mi casa no hay, no hay comida, pues entonces yo no puedo salir a fiestar con amigos, si, la si en mi casa no hay comida. Julio. O sea, es cierto, eh, eso eh, eh, tú tienes que saber cuáles son tus prioridades. Ingeniero, los obreros que estaban bajo su departamento trabajaban cuántos días a la semana. Mira, ese ahora es otro punto. Y, y yo me siento como que me estoy liberando. Porque, y tal vez, y tal vez eso iba mellando lo que es mi persona. Porque cuando tú sabes que algo está mal. Y, tú, y por eso ellos son con, así conmigo, porque yo se lo expresaba antes de que se reunieran con el alcalde, siempre lo digo ahora, públicamente. Yo le decía, mira, ustedes no tienen ustedes no tienen la responsabilidad ni la obligación de trabajar los domingos, pero enfrenten eso, defienden sus derechos. Yo se lo decía, pero entonces cuando iban y se reunían con el alcalde, eh, de una manera u otra, de una manera u otra, eh, ellos eh, simplemente... Eh, eh, se doblegaban. Entonces estaban trabajando siete se, días a la semana. Siete días a la semana. Dos horas los domingos. Yo Por un siempre, salario de dos mil y pico de pesos, tres mil. No, ellos cuánto? ganan cinco mil seiscientos cinco mil. Cincuenta pesos. Sueldo fijo le salen cinco mil trescientos. Una Hay cosa, algunos que ganan algo más, que son un capataz, dos, trescientos pesos más. Y, es importante, eh, escuchando su relato, usted hace como una especie de inventario de todo lo que desde su inicio al momento que renuncia y hay dos aspectos que usted ha mencionado que son fundamentales, que hay dos alcaldías y que hay ausencia de planificación y cumplimiento de un plan que se había diseñado, es decir que el ayuntamiento que funciona a la vez no cumple con, la, con lo que se había planificado, bueno, no, yo creo que no es esa parte. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Yo voy a poner un ejemplo. Que eh, en los primeros dos presupuestos nosotros sometimos uniformes para todos los obreros y dos camiones para la recolección de escombros. Porque ¿Qué pasa? El departamento de Ornato tiene una responsabilidad de, del Ornato y la limpieza de la ciudad. Pero hay una compañía subcontratada para que eh, eh, eh, recoja y maneje los desechos sólidos y, el, y su destino final. Pero, ¿qué pasa? En ese contrato te dice a ti que los, los, eh, los ramos, los escombros, son, no son responsabilidad de ellos. Si yo no tengo la facultad para recoger, para que se me entienda mejor, yo tengo 300 hombres que están diarios en, en, en la calle. Ellos mismos producen... Escombros, porque cuando limpian la cuneta, hacen una balsa de arena, eh, y ustedes la ven a veces en, la, en las esquinas. Si no se recoge, se va acumulando, porque eso se recoge constante. En el año pasado, nosotros, de un año que tiene, de 12 meses que tiene el año, nosotros duramos aproximadamente 6 meses sin camión, para recoger escombros. Pero, y muchas no. veces, a veces, había que salir a buscar, a veces... A veces, eh, con, con, con, con conocimiento del alcalde, pero a veces hasta sin conocimiento de él, que él a veces ni lo sabía, uno para quedar bien, salía a buscar camiones prestados. Pero ven acá. Camiones prestados eh, para, amigos, para, ¿En... Para, para, para quedar bien ¿En a la en ciudadanía. O sea, usted y yo sabemos que el ayuntamiento posee equipos de recogida de basura. No, no, lo que pasa es. Entonces, dame puntualización. No, esos pero déjame puntualizar. ¿Qué se está haciendo? Allá hay compactadores. Uh -huh. Que están en funcionamiento. Y hay camión con sí, cielo pero abierto. Eh, hay, ese es el problema. Solo quedaba uno. ¿Y, y dónde se, están y los se, otros, dañó, se, dañó, se dañó. Se han dañado. Porque eran eh, aquí, entre nosotros, eran pedazos de camión. estaban funcionando. De, cuando, eran, eh, entró la, cuando entró oye, su gestión, oye, funcionando. Eran pedazos de camión. Pero vamos estaban hablar, funcionando. Vamos a hablar claro. Hubo uno que se le rompió el chasis porque se, una vez cargando una tierra, eh, casualmente limpiando eh, eh, un vertedero que siempre se hace de manera irregular y de manera impropia por, por ciudadanos que hacen eh, cosas incorrectas, ese que, es el que está en el puente de Noná, que Mira, siempre hace... Eh, salida a Villa Tapia y el camión se volteó era un camioncito que, que yo siempre quería que saliera de circulación porque era, era, yo le puse Frankenstein y, y pero, pero funcionaba en verdad, y ahora se está arreglando un camión de lo que hay allá, pero yo entiendo que una alcaldía de la dimensión de San Francisco de Macorís no tiene que estar arreglando camiones por pedazos yo creo que aquí tiene que haber equipos que funcionen de manera correcta. Otro equipo que usted recibió en su gestión es la retroacabadora, que ha habido, y bueno, estaba nueva, no tenía uso. Eh, la retro se le dio un mal manejo. Pero se eso dio, es responsabilidad se, de esta administración. Se le dio un mal manejo, eh, eso es una realidad. Pero pero, pero lo que yo encuentro inconcedible, eh, y, y lo tuve que decir, porque es que es yo si salgo hoy, no es verdad que si algo le pasa a un equipo de eso... Eh, alguien me va a venir a decir, ¿por qué ha habido un mal manejo? Por ejemplo, el camión de agua hace dos meses que salió del ayuntamiento y yo no sé dónde se encuentra. ¿Cómo que salió? Eh, ¿Quién le, le la, Yo lo digo responsable, yo no sé quién de la autorización, ahora yo puedo decir quién lo pasar? fue a buscar. Va, César Figueroa. Que, que, que le dicen ala, fue al parqueo hace dos bueno, meses o algo más de sí, dos años. meses y buscó el camión de agua. ¿Dónde está? Yo no sé dónde se encuentra. ¿Quién es ese? Ah. Entonces yo tengo que decirlo, porque yo no sé si ese camión se dañó. César Figueroa. Yo, yo no sé si ese camión se perdió. ¿Cómo fue? ¿Quién lo tomó? Yo no sé si ese camión tomó? está haciendo trabajo privado. ¿Quién lo tomó el camión? ¿Quién lo sacó de allá? César Figueroa es una persona que laboraba en el departamento de Ornato. Él renunció. Y hace tres meses lo repusieron y todavía es el día que él no ha ido a ponerse a las órdenes al departamento. de ¿Y el camión no se sabe dónde está? Vamos a hablar claro. Porque yo no, yo no, oye, no, yo yo está, no puedo salir. Yo no puedo salir. Oye, yo no puedo salir. Pero esto es grave. Yo no puedo salir. Y, y que mañana a mí alguien. Y el ayuntamiento no y, ha puesto la y voy denuncia. A, y voy a poner esta taza aquí. Que nadie ose. Que nadie ose. De querer señalarme con algo yo salgo de ahí entré con la frente en alto y salgo con la frente en alto no, por, no, por algo, no es algo personal simplemente hay cosas cíclicas que culminan y nosotros eh, creo que ya hasta estábamos haciendo daño no sé por qué tal vez ponen a un director ahora Porque y hay dice camiones que haciendo daño. bueno no sé pero eh, eh, cuando tú ves Usted que entiende que no que se estaba ya había una gestión no había falta. frenada de, por la misma administración ah, para que no se desarrollara no no sé había falta de apoyo ha, había bueno aquí falta... vemos es, esa pala se encuentra esa pala tiene un año y pico de en el dañada. parqueo que fue realizado esa en la administración pala, pasada esa pala tiene un año y un año y meses y vemos los compactadores desde septiembre aproximadamente Todavía hasta, hasta, hasta las tiene un año y medio o más más de un año y medio nueva. Madugan, de la fue la, la de... que se dejó en un río abandonada, de... que casualmente, la... casualmente, casualmente quien le dio el manejo a esa retro, casualmente fue el señor Alan también. La ¿El sacaron el... Dio? Fue Y él la facilitó lo... la fue, fue, No, fue el que la, met... la, la entró al río. Eh, sea con orden o no, no de esa parte no sé, pero sí la denuncia a de los moradores. Decían todos que el señor Alan vino aquí y se le dijo que no la metieron. O sea, yo, yo o sea, si hay un encargado de equipo, que es el ingeniero la... Kelvin. Kelvin Grullón, Kelvin Grullón eh, debe de tener la responsabilidad del manejo. Ahora, ¿qué pasa? Él desde hace mucho me ha dicho, bueno, el problema es que yo no puedo y, y, y parte de lo que yo me voy es por eso. Si yo tengo diferencias con el alcalde, el alcalde es él. Ahora, ¿qué me, no ¿qué me pueden, toca? No le pueden ¿qué, negar al alcalde la permiso. ¿Qué me toca a mí? Simplemente, o sea, si yo si hay cosas que yo no la puedo manejar y, o no me dejan manejar... Si yo llamo a Kelvin, para poner un ejemplo, el chofer del camión, compactador, que está haciendo un trabajo, y yo le digo, vamos a hacer un operativo, y él me dice a mí, la respuesta me dice a mí, tú hablaste con el alcalde, un ejemplo, para poner un ejemplo, entonces ya tú vas quedando, tú, tú vas quedando ¿Tú? prácticamente amarrado. Entonces, yo no puedo continuar eh, cuando yo no tengo la facultad 100% del manejo. O sea, yo no puedo eh, permitirme a mí como profesional como persona que entiende cómo se manejan las cosas, seguir de esa manera. ¿Usted está en contra de ser botella, de cobrar sin trabajar? Bueno, yo puedo decir que cuando nosotros llegamos ahí, solo en los primeros 15 días, nosotros eh, eliminamos una, una, una nómina que era de 700 mil pesos. Y puedo decir que al día de hoy hay 385 personas, algo más, algo menos, y de esos 385 personas... Hay personas que son de otros departamentos. Nosotros mismos hemos pagado eh, eh, directamente. A veces nos hemos encontrado con retaliaciones. Hasta de, sí, hasta de personas que eh, pues, claro, en algún que momento... Lo, que, que hicieron eh, política y lo que querían era eh, que tú lo emplearas. Pero nosotros, pero no lo, eh, lo de menos es que cada capataz, ellos dicen que nunca eso se había visto. Cada capataz, cada capataz de ornato, cada capataz es el que busca la persona que se va a nombrar. Bueno. Yo le digo a cada capataz, cuando él me dice que una persona no está trabajando, búscame uno, yo no le pregunto de qué partido es, bueno. yo no le pregunto si es del PRM, si es del PLD, Julio simplemente Luzardo. que trabaje. y si no trabaja, se vuelve y se 20 segundos, también. me permite la producción. Lo primero que se dijo en el día de ayer cuando se escuchó su renuncia en los medios era que usted se iba para móvil soluciones. No, mira, Aclara mira, punto, mira, eh, eh, brevemente. simple, simple. Eh, eso es totalmente falso. Nosotros, yo tengo un negocio que hoy cumple casualmente cinco meses. A principios del mes que viene, vengo con otro proyecto que solo estoy esperando la aprobación de la compañía, que es una distribuidora eh, que se llama Lizardo Olivares, eh, que va a distribuir medicamentos y suplementos de nutrición y de salud. Y yo, yo estoy en eso. Muy bien, el, el hijo mío, tengo un hijo que nace en marzo. Yo tengo demasiadas cosas que son muy positivas para seguir dañando mi alma. en un ayuntamiento que hay demasiado chismes. Bueno. Ya te puso el punto en la demasiado I. chismes. Y Eso hace daño. Pero usted sigue en el PRM? Totalmente, y no me caso? doblo, no, nunca ¿Eh? en la vida, prefiero dejar la política. Bueno, pues. O sea, yo me no da, me, me alegro de usted. Oye, no me doblo, el que va al PRD va, va, va, va engañando al pueblo, no engañándose él, bueno, porque gracias, va para el PLD. Ingeniero. Y engavetado. Y engavetado. Gracias, o sea, Alguien ingeniero a Julio César Lizardo por haber estado con nosotros, exdirector o encargado del área de limpieza y ornato del ayuntamiento municipal. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en de mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en la Mañana, porque tenemos dos invitados de honor en el día de hoy. Seguimos sí. con la entrevista, la segunda cuenta. Una entrevista sumamente interesante aquí en la sesión del Café Caliente. Hoy nos visita el doctor Keita Kojima y también Elías Vargas, ingeniero, biólogo, investigador. Y hoy vamos a hablar de la tecnología de los microorganismos eficientes y vamos a aprender cómo puede esta tecnología ayudar a la agricultura, el hogar, la salud. Así que bienvenidos a De Mañana. <risa> Buenos, gusto, días, gusto, gusto, buenos días, señor Cojima. Buenos días. Elías, que es parte ah. de... ¿no? es representante de República Dominicana y usted sí, de América Latina. De sí. América Latina. Sí, buenos bien, días. Bien, gusto bien, gusto bien. de tenerlo aquí en el programa y en nuestro pueblo. Uh -huh. Una inquietud. ¿Qué son microorganismos esenciales para empezar la entrevista? Okay. Nuestro como tecnología se llama EM ese era es como la microorganismos eficaces, pero no es como los microorganismos especiales. Nosotros como buscamos buenas bacterias, eh, como positivas, como lactobacillus, eh, levadura, este todo, nosotros podemos mezclar este nuestro como, como cóctel de microorganismos para usar ese como el mejoramiento de calidad de suero, ese es como nuestro principal. Nuestro intentor de esa tecnología es, se llama profesor Terogiga hace casi como 1980, el intento de esa tecnología como cóctel de microorganismo. Para mejorar el suelo. Suelo, calidad de suero. Y los microorganismos pueden como descomponer como parte de materia orgánica y ir a germinar como las sustancias buenas, como aminoácido, vitamina, enzima. Uh -huh. El en suero tiene como muchas eh, sustancias buenas, los plantas, nosotros como la...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 Comparado con lo EM y lo que se está usando, ¿cuál es la diferencia? Más productividad, irán más sanos y además nuestro como producto es como el producto natural. Entonces, como okay. la será ese producto, será ese como, como orgánico. orgánico sí. yeah. okay. Entonces, esa ventaja es de agricultores, más ganancia tienen por mercado. Mercado ahora, como quieren muchos, materia uh -huh. eh, orgánico, como sí. producto sí. orgánico, ¿no?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 Señor Keita, sí. ¿qué es eh, la Fundación Enro para en que lo. los dominicanos lo puedan entender? Okay, soy como la japonés. Eh, no hablo español bien, pero es como sí. mi empresa como la en la ubicación en la Okinawa, de una isla parte de Japón. Y la, o sea, ya yo hablo como el, nuestro intentor de profesor Higa, es la, como la fue la universidad de Lyukyu, es la nacional de la japonés, el, él es la, como la. Uh, eh, profesor de esa eh, universidad entonces como la, nosotros como la, ya eh, organizamos como la headquarter office en la okinawa japón pero nosotros distribuyendo esta como la tecnología para todos los países entonces nosotros tenemos como cuatro como subcruzar oficina una es la, como la mía oficina esa de Estados Unidos, arizona este yo encargada de la parte de eh, américa continente uh -huh. y el otro es la alemania tenemos una subcruzar oficina y otra es China y última es la, eh, solamente en Tailandia tenemos como la, uh, oficinas. oficinas para en los continentes sí continentes para distribuir para ayudar a nuestro como igual que la posición de José Díaz es el representante de cada países ayuda irá para producir nuestros productos aquí aquí que tenemos tanto vertedero 300 y pico de vertederos una mm -hmm. isla pequeña mm -hmm. mucha basura muchos malos olores cómo puede ayudar la tecnología M? Muy bien. Entonces, nosotros empezamos, la tecnología es el mejoramiento de calidad de suero, ese primero. Pero después, ese nuestro, como tecnología, producto, es el microorganismos vivos. Entonces, ellos pueden descomponer materia orgánica. Es muy buena importante punto. Hasta principal, nosotros pensamos ese para mejorar la calidad de suero. Pero después, problemas de materia orgánica, hay chance para aplicar nuestro producto microorganismos buenos para mejorar las condiciones. Entonces ahora, José Herías ya explicó, era como para parte de medio ambiente, como contaminación de agua ne aguas negras. Muchas cañadas tenemos. Muchas cañadas. Y era como los desechos de como comida. Uh -huh. sí. También es de materia orgánica. Bueno, uh -huh. una cosa. Siempre he visto con buen ojo esta propuesta. Uh -huh. Pero mi inquietud, teniendo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 que llegan para ser operados de emergencia y adquieren, y adquieren la, bacteria, la bacteria y les complica correcto, correcto, doblemente correcto, la vida uh -huh, y hasta mueren. ¿Puede actuar uh -huh. en centro de salud? Teóricamente sí, yo puedo uh -huh. decir sí, pero hay leyes, ¿no? Hay leyes, era como la sin bacteria, ese era otro problema, pero teóricamente sí podemos hacer. ¿Cómo no? ¿Y de qué forma involucrarse la fundación también que usted explicaba?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 Absorber esas cosas. Y las plantas también, nosotros también tenemos como ah, sistema inmunológico uh -huh. natural, originales. Uh -huh. Y será como plantas, sistema inmunológico funciona bien, no necesita, ¿por qué? No toca con enfermos. Sí, Eso sí. es como una teórica de la de tecnología. esta era como la muy tecnología natural y el arroz globo ya tiene ese sistema. Ya. Y bueno, pues, otro punto es: ahora yo estoy buscando de la buena calidad de cacao para el mercado de Japón. Ah, Entonces muy... ustedes tienen como hacer como con orgánico, con E.M. buen calidad, buen sabor, buen, buen como calidad tiene. Voy a intentar pero para vender ese para. Ah, excelente, no? sí. excelente. Sí. Eso para mí es importante. Es la razón de viene de acá. ¿Cómo ¿Cómo okay. no excelente. Porque, bueno ojalá que sí que el Japón pueda consumir nuestro cacao Ay, en sí, mayores no. cantidades, sí. ya que lo hace gran parte del mundo. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Keita Kojima, representante para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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de Mañana. Bueno, queremos felicitar que está de fiesta de cumpleaños. Miriam, vamos a ver si nos ponen la foto, si la tenemos en pantalla. Ahí está, felicidades. Felicidades, Flaco. Flaco, la musiquita. Felicidades, Flaco. Digo a Miriam. Que la pasen muy bien, felicidades, bendiciones. También escriben el WhatsApp, Elis, del sector hermana Mirabal, nos dan los buenos días, Arelis. El número que termina 7828 dice, buenos días para todos, que Dios tome el control de todo lo que estamos viviendo. Amén. Manolo Giraldo dice, buenos días, ¿quién está más podrido que el gobierno central? El municipal en San Francisco de Macorís, dice Manolo. Dania de los Maestros, buenos días, pero Félix era el malo, la, dice que la retro, eh, donde la debarataron cuando llegaron al ayuntamiento, que estaba nueva y ahora está destartalada. Pero lo grave no de daña. esto es la denuncia que hace el propio Logan. Es que el individuo que toma la reto y, y la lleva al río es el mismo que se lleva el camión del agua y no se sabe en dos meses después que fue repuesto. Bueno. ¿Pero qué es lo que está pasando con este individuo? ¿Qué, ¿Qué poderes que tiene? Ramona Mercedes también escribe, dice lo que Julio... Dice, hay que creerlo, porque él estaba dentro del ayuntamiento, pero personalmente pienso que es un preámbulo para irse para el PRD. Y bueno, Francis, Francis nos acaba de mandar no, no aquí no. un vídeo. Francis, ¿cuál es la denuncia? Vamos a verlo. Esta, esta señora eh, fue por ese golpe a hacerse una placa a o a hacerse un análisis a referencia. Uh -huh. Y de un momento a otro sale y no encuentra su vehículo. La grúa se lo llevó. Se lo robaron. Y de otro momento le enteran que fue el ayuntamiento quien aparte de no entender que esta señora estaba con estos golpes que se pueden ver por encima de toda autoridad y sin ningún tipo de referente se lo llevan. Ella va a accionar que eso es lo que ha debido de hacerse para frenar a Niqueuri que no está entendiendo que él no tiene autoridad para hacer los atropellos que está haciendo. Y el alcalde parece que le está permitiendo todo eso porque hacen creer que ellos tienen autoridad, que no la tienen. Entonces, qué bueno que ya aparece alguien que esté afectado y lo sometan porque eso es un robo o un atraco prácticamente. Bueno, es un tema que hay que dar seguimiento y ya se nos nos queda poco tiempo eh, de recordarles eh, cambiando de tema, recordarles que Adasa Elements tiene todos los vestidos para las damas para cualquier ocasión, para toda ocasión los encuentra en la calle 27 de Febrero casi esquina Salcedo ahí estamos, Adasa Elements, nos puede llamar o mandar un whatsapp 809-841-9955 en Santo Domingo 809-952-2150 nos encuentra también en las redes sociales, en Facebook e Instagram Adasa Elements, vista como yo, vista elegante de Adasa. Si quiere verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Las mejores marcas de lentes a nivel mundial están en óptica máxima visión. Montura de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial. Usted tiene la libertad de elegir sentirse bien y también cuidar su vista. Profesionales, nacionales, e internacionales, atenciones de primerísima calidad, análisis de la vista gratis, es decir, usted saldrá de ahí con la solución de su vista rápida y eficientemente. Óptica máxima visión, calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza les recuerda que ya no tiene que salir de las guaranas Para encontrar lo que busca en un supermercado y por departamento Ahora unido a una se ha traído grandes premios Miles de pesos en premio por cada 500 pesos que compre Ya usted está participando <coughs> Puede ganar televisores, fines de semana, crucero Supermercado Almanza, calle principal, 34 a las guaranas Aceptamos tarjeta solidaridad Y recuerde que tan nuestro como las guaranas Supermercado Almanza. Bueno, ¿cómo no? ¿Nos bueno, vamos? teníamos la información de un joven que falleció por allá por Salcedo. Un accidente. En, en un accidente. ¡Qué pena! El, eh, se llama... Kelvin Vázquez. Kelvin ¿Qué Vázquez. Pena. ¡Qué pena que se estén dando estos casos! Y hoy en la mañana se recibe la información del fallecimiento producto de un accidente de este joven. Esto es de último minuto, nos está llegando a la redacción y nos están eh, facilitando las imágenes. Eh, hay que poner la atención a los jóvenes que conduzcan con cuidado, los conductores conduzcan con cuidado. Sepan que todos queremos, debemos llegar a, de, de, al regreso a nuestras casas. Así es, que en, en paz descanse y el resto del la madre Kevin. Nos vamos por hoy. Buenos días.